Buenas tardes, esto es PBO Salud, mi nombre es Tatiana Mangiari y no se olviden que nosotros los acompañamos de lunes a viernes a, de 4 a 6 de la tarde a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe hoy viernes, fin de semana. Vamos a tocar un tema interesante, eh, la nutrición es sumamente importante, pero también nos... La nutricionista que hoy día vamos a entrevistar nos va a explicar qué es la tartracina y cómo afecta la salud. ¿Alguna vez han escuchado de la tartracina? ¿Qué es? ¿En qué alimentos lo encontramos? Para todos estos detalles y todas estas preguntas, Verena Aro, nutricionista, nos va a absolver las dudas. Hola Verena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto y muchísimas gracias por contestarnos la llamada. Y bien, para empezar, la pregunta, ¿qué es la tartracina? Bueno, cuando hablamos básicamente de la tartracina, es un colorante artificial. Entonces, este por este colorante básicamente es en polvo utilizado en, la, en, en esta industria alimentaria, ¿no? Y es el que le da de color amarillo. El color amarillo a bastantes golosinas, dulces, ¿no? Y en realidad a bastantes productos que se ven, pues, eh, que se expenden normalmente en esta industria alimentaria, ¿no? ¿En qué alimentos más o menos lo podemos encontrar? ¿En jugos también? ¿En, en de repente, el, golosinas? Bueno, la tartracina la encontramos básicamente, eh, por ejemplo, en estas gomitas comestibles, en gaseosas muy conocidas realmente también, en caramelos, ¿no? Y básicamente la encontramos en estos productos, ¿no? Ahora, eh, explícanos, eh, ¿cómo afecta a la salud el consumo de la tartracina? Eso, eh, Las golosinas, por ejemplo, eh, las, las lentejitas también, en eh, las lentejitas. Sí. Todo lo que es amarillo. En realidad, casi todo lo que es de color amarillo, sí, todo lo que viene básicamente, como te decía, de la industria, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo, cómo afecta? Mira, sobre todo ahora que, que mañana es Halloween, ¿no? Entonces, Efectivamente. Muchas veces lo que hacen los papás, eh, a veces en algunos casos, es comprar algunas golosinas. Pero hay que tener en cuenta que es estos productos, definitivamente, el consumo constante, ¿no? Hay que recalcar eso. Causa muchas veces el tema de la hiperactividad. ¿Por qué? Porque justamente normalmente tienen gran cantidad de azúcar. Entonces, definitivamente genera hiperactividad en los niños, algunos también casos de alergia, ¿no? Entonces, también crisis asmáticas, ¿no? Tos, picazón, también cutánea, y muchas veces el trastorno del sueño, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que definitivamente este consumo no es adecuado para, para un niño o para un adolescente, pues, ¿no? Ahora, eh, entonces, eh, ¿afectaría en la salud, pero solamente en los niños o también en los adultos? No, en realidad, básicamente hablamos en general, ¿no? pero te, te digo básicamente en el caso de los niños y adolescentes porque normalmente son ellos los que celebran pues el Halloween entonces y no solamente en el... no solamente en Halloween porque también se consume de repente en los kioscos en algún eh, ahora que no estamos yendo al colegio pero en los kioscos que estábamos yendo eh, en el colegio que está en el colegio también venden golosinas y no sabemos eh, eh, los padres que nos escuchan y que nos están viendo y bueno nos escuchan a través de los 91.9 FM no saben qué es la tarta y, y qué es lo que comen sus hijos también dentro de ese, del colegio o quizás cuando van a comprar a la tienda eso es cierto no sino que básicamente así hincapié el tema de Halloween pero es efectiv efectivamente como dices no es solamente en este claro momento. Uh -huh. estamos hablando que puede ser en el tiempo tiempo de colegio incluso en un tiempo normal no que están en casa y bueno por ahí quizás consumen este tipo de productos pero sí, hay que tener en cuenta que no solamente es la tartracina, ¿no? Hablamos también de todos los colores vivaces, colores llamativos, el rojo, ¿no? O sea, colores fuertes, sí hay que tener en cuenta. Entonces, yo sugeriría, por ejemplo, que en vez de estos productos, podemos darles, quizás sí, podemos darles de forma, o sea, dulcecitos, pero por ejemplo, que nosotros mismos lo preparemos en casa, ¿no? Quizás alguna barra energética, quizás hecha de quinua, de quinoa, ¿no? O unas barritas también de avena. Que definitivamente son opciones muchísimo más saludables para nuestros niños, ¿no? Ahora, este, ya que estábamos hablando del tema de los dulces, eh, es que hay, si nos puedes especificar, quizás, eh, nos dijiste gomitas, los cereales que se utilizan para los, eh, para combinarlo, quizás con el yogur, también eso, eh, en, en algunos cereales los, hay de colores, los, las hojuelas de colores también tendrían tartasina. Definitivamente cuando hablamos, no necesariamente las hojuelas, ¿eh? básicamente hablo eh, de los productos de accidentes que te mencioné anteriormente. Gomitas. Pero, exacto, normalmente son por ejemplo las gomitas o algunos dulces como tal, ¿no? En el caso de, la, de los cereales no, no, no se ha encontrado información, no te podría decir acerca de eso, pero hay que tener en cuenta la gran cantidad de azúcar en el caso de, las, de los cereales de colores, ¿no? Entonces sí sugeriría tener eh, en cuenta eso, ¿no? Quizás el niño a veces le gusta comer este tipo de, de, de cereales, pero no debe ser de manera eh, diaria, ¿no? Porque justamente hay uno. Acuérdate que estamos también en un tema, en un viviendo una pandemia. Entonces, los niños no pueden salir mucho, por lo tanto no hacen tanta actividad física. Entonces, también se ve el tema involucrado del peso, ¿no? Yeah. Entonces, es uno, un tema también la hiperactividad o algunas... Eh, eh, ¿Cómo se llama que te comenté? Eh, pueden generar alguna molestia o algunas complicaciones en el caso de la salud de los niños o adolescentes, pero también implica el tema de la, del sobrepeso y la obesidad. ¿no? Consulta, ¿la gelatina, en las gelatinas también se puede encontrar eh, este eh, elemento? Sí, sí, en las gelatinas también encontramos la tartracina, incluso en algunos helados también, sí, definitivamente. Por eso, eh, nuevamente te vuelvo a decir, hay que tratar de optar por otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, ahora, sobre todo lo que viene más cerca es el tema de Halloween. Entonces, quizás por ahí eh, celebrarlo, ¿no? con nuestros hijos, pero tener en cuenta que nosotros mismos podemos realizar, en todo caso, nuestro, nuestros propios dulces, ¿no? Por ejemplo, arroz con leche o quizás algún producto, o sea, algún, algún dulcecito peruano, ¿no?, pero no alimentos que sean industrializados, que justamente ese es el mensaje que quiero dejar, ¿no? ¿Qué, qué recetas más o menos nos podrías dar para reemplazar los dulces? Porque si hablamos de niños, Verena, eh, eh, a los niños, quieran o no, los, les, les gustan mucho los dulces, eh, y bueno, más que más, si sí, mañana se celebra Halloween... Eh, los niños buscan eso, ¿no? Eh, el, el tener dulces y quizás intercambiar dulces, entonces ahí los padres tienen que ir a tallar y saber qué darle, no reemplazarle, porque hay, hay este, dulces también que se pueden eh, preparar que con sangrecita. Sí, claro que Son sí. sumamente nutritivos. Claro, hablamos uh -huh. en realidad de sangrecita, pero también hablamos, por ejemplo, de los productos andinos, ¿no es cierto? Justo te comentaba acerca que podemos hacer bolitas de kiwicha. ¿No? hay que tra también tratar de, de impulsar un poco más lo nuestro entonces eh, básicamente como un snack podría ser eh, estas bolitas de kiwitza que la podemos hacer con panela por ejemplo o en todo caso también hacer unas barritas energéticas que en todo caso puede ser con avena no hay postres saludables que podemos hacerlo también en base a avena o en todo caso un queque en base a avena y reemplazamos el tema también de la hina normal entonces claro. hablamos que eh, incluimos pues este tipo de, de justamente de la avena de estos cereales no que podemos incluirlo para el caso de nuestros niños incluso en un desayuno también no tú me comentabas de las hojuelas pero tenemos por ejemplo eh, justamente el tema de la avena no la quinoa que también se puede consumir en un desayuno y es sumamente muchísimo más saludable pues que consumir hojuelas eh, no entonces sí hay que tener en cuenta ello Ahora, eh, te mencioné anteriormente el tema de la gelatina, porque hay familias que no, eh, no quieren tomar gaseosa eh, y tampoco de repente toman algún tipo de infusión, pero sí utilizan la gelatina como refresco diario para acompañar el almuerzo. ¿Eso generaría algún riesgo en la salud? Sí, definitivamente. O sea, los riesgos que ya te comenté anteriormente, ¿no? estamos hablando, y eso no es solamente para caso de niños, ¿eh? estamos hablando también para adultos. Qué, qué ¿En los adultos me dijiste hiperactividad? y eh, ¿Cuál era el otro efecto secundario? Eso sí. es en realidad en, en, en el caso también de los niños y adultos, no es para en general. Pero normalmente que te decía que causa el tema de la hiperactividad en el caso de los niños. Ahora, en los adultos también podemos ver, podemos ver crisis asmáticas, pero también podemos ver picazón, picazón de la piel. Entonces, eso va a depender bastante de, de, bueno, de, de la persona, ¿no es cierto? Pero sí, definitivamente no aconsejo, definitivamente consumir este, eh, la gelatina como un refresco, ¿no? Entonces, lo que sí... Se... ¿De ningún color? Es un... No, de ningún color. O sea, gelatina como tal, definitivamente como refresco, no. Pero una opción sí podría ser un refresco de maracuyá, un refresco de chicha morada, o quizás un refresco de moliente, ¿no? O sea, para tener en cuenta... En los helados, ya estamos a puertas del verano, eh, verena, y hay helados de varios colores. Entonces, ¿también ahí podemos encontrar la tartracina? Sí, como te comentaba, también encontramos la tartracina en los helados. Pero hay que tener en cuenta de que esto se habla que es un consumo constante, ¿no? O sea, una persona que consuma todos los días productos con tartracina podría caer en estos... En estos... Eh, mejor dicho, en estos síntomas ¿no? o en estas consecuencias, en todo caso. Una persona que lo consume muy esporádicamente no tendría por qué tener estos males. Pero sí, eh, justamente el mensaje es el siguiente, ¿no? Que evitar, evitar consumir este tipo de productos. Ahora, un reemplazo saludable de los helados, por ejemplo. Uh -huh. Podríamos hacer helados de yogur a base de yogur por ejemplo. O en todo caso también hacer helados de fruta. Nosotros en nuestras casas, ¿no? Hacerlos conocidos, por ejemplo, los chups, ¿no? Claro. Hacerlo en base a alguna fruta de estación, también que es la más económica. Eh, o en todo caso, por ejemplo, un chup de fresa, ¿no? De piña o lo que tengamos en casa. Entonces podría ser un buen reemplazo y, todo, y sobre todo saludable, ¿no? Claro, tienes muchísima razón y ya que mencionaste los chups, en verano también se venden los marcianos y las cremoladas y algunas personas utilizan el, los, lo que es el colorante. El uso del colorante en esos, eh, eh, en, en esos productos, ¿generaría algún problema en la salud? Sí, claro, es que es lo mismo porque básicamente cuando hablamos de tartracina o, o de algún aditivo, ¿no? o mejor dicho, algún colorante que se le, que se le puede agregar a algún producto que bueno nosotros estemos consumiendo, algún alimento, no definitivamente genera este tipo de malestar en la persona. ¿no? Entonces, no es solamente, como te decía, son el tema de los colores vivos, colores muy fuertes, ¿no? eh, pero podemos utilizar para hacer una cremolada ¿no? o para hacer en todo caso, eh, bueno, este tipo de, de... Bueno, cremolada básicamente también es lo que se consume, pero podemos usar la base de fruta, no necesitamos en realidad agregarle algún colorante en particular, porque la fruta de por sí, por ejemplo, la fresa color rojo, le queremos poner quizás mango, que uh -huh. es color amarillo, ¿no? La piña también color amarillo, y así sucesivamente. Hay un montón de frutas que básicamente con el mismo color tiñen, es decir, pero estamos hablando que es, es este, un producto de naturaleza, no estamos añadiendo nada en particular, ¿no? Eh, Verena, ahora, el, el, la, la, el nombre tartracina no es muy conocido. Bueno, yo no lo había escuchado hasta ahora en la entrevista y creo que muchos padres que nos escuchen y nos ven tampoco. Eh, ¿Qué nos recomiendas? Es decir, si la mayoría de, de productos que te he mencionado, o sea, el helado, gaseosas, eh, eh, gomitas eh, u otros productos, marcianos, eh, remoladas... Eh, si vemos, tenemos que verificar entonces en la parte de atrás del producto que vamos a comprar si contiene tetracina y evitar consumirla. Exacto, entonces eso es muy importante lo que mencionas, porque siempre hay que ver el producto, ¿no es cierto? Hay que ver el producto en la parte posterior, ver la fecha de vencimiento, también el código de registro sanitario que es muy importante, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta y también la lista de todos los ingredientes que contienen los productos. Definitivamente, si tiene ya un, un registro sanitario, obviamente ya va a tener que tener definitivamente la lista, ¿no? la lista de todos los ingredientes que se utilizan. Si fuese un producto Bamba, definitivamente no, van a, no va a tener este, esta lista de los ingredientes. Entonces, sí hay que tener en cuenta cada vez que se compra, que vamos al supermercado o alguna tienda en particular, tener en cuenta esto. ¿no? ¿Qué pasa, Verena? Eh, eh, a ver si tú nos puedes aclarar el panorama. Si sí, es que una persona de repente, adulto mayor, eh, consume mucho el, el, el, es, algún producto, no sé, sea y, gelatina, que es, en realidad yo me baso mucho en el tema de la gelatina porque la mayoría consume eso y es más, en los cumpleaños eh, de los niños, hasta en adultos, preparan gelatina siempre, o sea, es, es, es el, eh, el, el postrecito básico para las fiestas infantiles. Sí, efectivamente, pero como te comentaba, en este día tampoco no podemos ser tan extremistas o alarmistas al 100%. ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto, este producto contiene, eh, este, mejor dicho el tema de la tartracina, ¿no? este este aditivo en todo caso, hay que tener en cuenta eh, que estamos hablando cuando es un consumo constante, nuevamente te repito esto, es decir, es un consumo de todos los días, un consumo quizás de dos, tres veces por semana, ¿no? No. es un consumo muy, diario, o sea, muy frecuente. Pero si hablamos que se consume una vez cada 15 días o de uh -huh. forma muy espaciada, no habría problema, ¿no? No tendría por qué haber algún problema. Ahora, si tenemos a nuestro niño o quizás al adulto mayor que sí tiene alguna alergia ¿no? o alguna patología de por medio, hay que tener en cuenta, sí, eh, la restricción de este tipo de productos, ¿no? Porque hay personas que definitivamente son alérgicas, entonces sí hay que tomarlo en cuenta, un niño asmático, un adulto asmático, ¿no?, que tenga enfermedades quizás eh, respiratorias, claro. sí tendríamos que limitar el consumo definitivamente, ¿no?, porque esto va a hacer que se acreciente, o mejor dicho, que se agudice el tema del proceso asmático o de alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Acá nos están preguntando qué alimentos o qué dulces nutritivos pueden prepararle a sus hijos. ¿Tú que eh ¿Sabes de, esta, de este tema? ¿Podrías darnos algunas recetitas? Claro que sí. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho, en realidad, hasta yo lo que pasa en casa, es el pudín de chía. ¿Cómo es, ¿Cómo es el pudín de claro. chía? Exacto. El pudín de chía es básicamente, hablamos, que por ejemplo, podemos servirnos en un vasito, eh, por ejemplo, yogurt. Puede ser un yogurt descremado, ¿no es cierto? Entonces, a este yogurto que podemos hacer, le ponemos un par de cucharadas o peras de chía, por ejemplo. La chía tiene la propiedad de que se ¿Sí? pisa, al igual que la linaza. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros en casa tenemos este problema de que quizás tenemos mucha ansiedad. Lo que ocurre con la chía es que se hincha en el estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que te genera saciedad. Entonces, yo sugiero, por ejemplo, hacer este pudín de chía y le añadimos un poquito de canela molida. Entonces, la canela molida también eh, es sumamente buena, ¿no? Para todo uh -huh. lo que es también el tema de la ansiedad. Calma, calma el tema de la ansiedad. La chía calma la ansiedad. La chía, la, la, también eh, la canela molida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un excelente postrecito que puede ser para nuestros niños. Y si quieren, le pueden añadir un poquito de fruta picada, ¿no? O sea, uh -huh. termina siendo súper rico en realidad. ¿Y qué otro postrecito, por ejemplo, tienes? Porque acá me están preguntando porque están anotando para saber qué ejemplo, prepararle a los niños. Por ejemplo, pueden hacer también este granola. ¿Cómo se hace la granola? La granola en casa es simplemente... Por ejemplo, podemos utilizar frutos secos, sí. los frutos secos que tengamos en casa, si tenemos frutitas deshidratadas también, poder poner ahí. Y básicamente lo que hacemos es ponerlo en el horno. Ponerlo al horno un... un, un, un ¿no? Entonces lo que pasa es que todo se tuesta. Al momento de tostar todo, se hace como que... Bueno, se hace la granola, ¿no? Entonces podremos utilizarlo eso, por ejemplo, en un vasito de yogurt en un vasito de leche, ¿no? Entonces sería ideal, por ejemplo, también consumirlo. O también, como te comentaba, utilizar la kiwicha. Por ejemplo, podemos hacer bolitas de kiwicha y en vez de poner el azúcar podemos utilizar panela. Entonces también es ideal para nuestros niños, ¿no? Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro producto también? Podemos hacer quinoa con leche. En vez del arroz con leche puede ser la quinoa sí. con leche. Entonces es ideal también para, poder, para tener un postre en casa para nuestros niños, ¿no? O sea, sería súper ideal. Ahora, escuché también sobre el mousse de sangrecita, no sé realmente cómo se prepara, pero asumo que tú también lo has escuchado, creo que eso también se les da a los niños eh, que tienen anemia o para prevenir la anemia. Básicamente con el mousse de sangrecita, o uh -huh. en general, la sangrecita adopta el sabor que tú le des. Puede ser dulce o salado, ¿no? Entonces, eh, se puede utilizar, por ejemplo, haciéndose un arroz chaufa. ¿Con sangrecita? Dicho, exacto, uh -huh. con sangrecita. Entonces, es súper nutritivo, es súper nutritivo y sin duda podemos también utilizarlo para nuestros niños. Y en todo caso, se puede también adoptar como si fuese un mousse, si fuese por ejemplo un pancito en el desayuno, no un pancito con sangrecita y no nos olvidemos de agregarle el cítrico no para poder absorber también el hierro. Claro, algunas personas le tienen mucho como que rechazo a la sangrecita por el sabor, porque es un sabor muy fuerte, pero eh, también se puede hacer queque de sangrecita, eh, mousse de sangrecita, el dulce, la sangrecita como mencionas y, y yo no sabía que se puede eh, moldear a, de acuerdo al, a tu gusto. Sí, creo que sí. Eso no hay ningún problema y en realidad termina siendo bastante rico, ¿no? Muchas personas piensan de que hay, que quizás puede ser feo el consumir sangrecita por justamente el nombre que tiene, pero no, para nada. En realidad no se siente el sabor, no tiene un sabor fuerte ni mucho menos. En realidad es súper nutritivo y se puede consumir en casa. ¿Y qué jugos, eh, para evitar de repente eh, el, el, el, no sé, el consumo quizás de otros, eh, café o eh, alguna infusión, algún jugo eh, nutritivo que tenga eh, bastantes vitaminas para tomar en la mañana? No, la verdad que si tú me preguntas, uh -huh. en vez de jugo yo sugiero que sea la fruta picada como tal vamos a encontrar en realidad mayor cantidad de fibra, vamos a encontrar que también las personas adultas, quizás el adulto mayor o hasta incluso los niños, puedan en realidad este, puedan sentir más saciedad también por el tema de la fibra, ¿no? Entonces claro. vamos a encontrar también gran cantidad de nutrientes. Ahora, entonces hay que tener en cuenta que sí, la porción del desayuno sí sería ideal que consuman, por ejemplo, una porción de, de, de frutitas, ¿no? Ahora, en el desayuno se puede dar también, por ejemplo, una. Puede ser, por ejemplo, un vasito de refresco de, de, de moliente por ejemplo. Yeah. Podría ser ideal consumirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser un, un, un vasito de, de moliente o puede ser también hasta incluso algunas personas tienen la costumbre, quizás, ¿no? De consumir, por ejemplo, eh, chicha morada, hasta incluso en el desayuno, como te digo, ¿no? Es casi como si fuese, por ejemplo, antes cuando los niños iban al colegio, lo que uh -huh. normalmente las mamás hacían era eso, ¿no? Claro. Darles refrescos, darles refrescos sí. básicamente. Sí, justo eso me, me, me estaban preguntando que es, sí, si exacto. hay algún problema que todos los días en la mañana se consuma un vaso de jugo de naranja. No es que haya problema, pero yo siempre estoy de la idea y mejor dicho siempre aconsejo tratar de ser bastante, por ejemplo, en, no no encasillarnos con un solo alimento porque cuando nos encasillamos con un solo alimento, lógicamente no es lo mejor. Encontramos mayor cantidad de nutrientes y de vitaminas también, si es que, por ejemplo, todos los días hacemos distintos colores. Por ejemplo, puede ser una, una porción de ensaladita de verduras, uh -huh. que puede ser, por ejemplo, de manzana, puede, podemos utilizar manzana con platanito, o puede ser, por ejemplo, piña con papaya, ¿no? Entonces, mientras más colores hay en nuestro plato, bien sea de ensalada de verduras o de frutas, vamos a tener también mayor cantidad, cantidad de vitaminas y de minerales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya que estamos llegando al final de la entrevista, Verena, las recomendaciones que les das a los papitos, a las mamitas y también a las personas adultas sobre la tartracina y también la alimentación rica y saludable, ¿no? Bueno, básicamente, eh, sí, pues que no se consuman alimentos, sobre todo por estas épocas, ¿no? Que no se consuman este tipo de alimentos. Tenemos sin duda... Eh, alimentos sumamente ricos, por ejemplo, como te estaba comentando, no, hay uh -huh. que tratar de impulsar mucho lo que son nuestros granos andinos también. Entonces, tenemos una variedad, por ejemplo, nosotros como país, para poder hacer opciones más saludables con alimentos que realmente sí nos van a nutrir, que eso justamente es eh, el beneficio de la nutrición, ¿no es cierto?, el beneficio de justamente de estos productos. Ahora, sin embargo, los otros productos que, que mencionábamos que tienen tartracina, eh, sin duda, pues hay que tratar de no consumirlos, ¿no? Hay que tratar de enfocarnos más que nada en una alimentación que no tenga octógonos, es decir, todo lo que venga de forma natural. Fijarse también, Verenas, eh, en la parte trasera de los alimentos, no tener en cuenta y eh, quizás tomarnos el tiempo de buscar el significado de cada componente que tiene el alimento procesado. Sí, sí, eso también es importante. Hay que fijarnos la lista de ingredientes, que es lo más importante, ¿no? Hay que ver que, lógicamente, no tenga, eh, básicamente, en este caso, pues, la tartracina. Pero, definitivamente, los mejores alimentos, uh -huh. sin duda, vas a ver que nunca tienen los octógonos, porque estamos hablando que son los alimentos que vienen netamente de la naturaleza. Me quedo una duda. Eh, ¿Los frugos también tienen tartracina? Sí, también. O sea... Así lo combinemos, de repente somos... No, no marco, pero sí, los néctares tienen... El néctar tiene tartracina. Sí, efectivamente. Bien, entonces, de verdad que no sabía eso. Muchísimas gracias, Verena. Antes de eh, cerrar la entrevista, dime, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social, algún teléfono? Sí, claro, pueden ubicarme a, por, por Instagram o por Facebook. Soy Verena Aro Nutricionista. Eh, cualquier duda que tengan, si quieren agendar alguna cita para ver cómo están sus niños, si se están alimentando de manera adecuada, uh -huh. pueden hacerlo por ahí. Muchísimas gracias Verena Aro, nutricionista, hemos estado con Verena Aro. Nos vamos a ir a una pausa comercial y no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe.